presentó, ¿No? Una nueva iniciativa, estamos hablando de la senadora de la democracia cristiana, Jimena Rincón, ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Eh, muy bien, ¿No? Acá tratando de entender y sobre todo explicarle a la gente, ¿No? Que está eh, está ilusionada, está confundida también con todos estos proyectos que se están presentando ustedes, eh, presentaron, ¿No? Una iniciativa también que eh, busca que los retiros se puedan realizar muy acotadamente también bajo ciertos requisitos de forma permanente. ¿Cómo es eso? Sí, la verdad es que este tema se ha ido complejizando sí. y, y tal como ustedes lo dicen, eh, confunde a la ciudadanía, porque eh, tenemos un presidente de la República que ha atendido eh, eh, la situación económica del país, la situación de inflación, eh, ha sido claro el señalar que eh, no es una buena medida eh, apostar a un quinto retiro, que vendría a ser el cuarto, ¿no?, eh, materialmente. Concreto, claro. y eh, Exactamente, y producto de eso, eh, en esta que uno no lo entiende mucho desde, desde fuera del gobierno, eh, de esta negociación que se ha provocado claramente con el Partido Comunista, el ministro de Hacienda termina entregando eh, la posibilidad de que existan retiros, pero solo para algunas cosas. Ahí uno, la verdad, que se hace una serie de preguntas respecto de cómo van a controlar que sea para esas cosas, cómo se van a materializar, uh -huh. por qué existe una suerte de casi interdicción a las personas de que solo lo puedan hacer para eso y no para otras cosas, y por qué solo esta vez, y por qué eh, termina siendo al final eh, un salvataje a los acreedores, eh, banca, instituciones financieras y no a las personas. Y en este escenario de confusión completa que había en los días previos, eh, con eh, colegas, el colega Walker, eh, el senador Walker y el senador Araya dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo que tenga sentido? Que primero sea permanente Segundo, que esté marcado dentro de proteger a las personas, a, la, a las familias Y eh, no financiar al final del día la deuda con ahorro y, eh, y, ¿Y por qué? Porque el proyecto del, de ley del gobierno eh, igual afecta a la inflación el nuestro no, porque los retiros en el planteamiento que nosotros estamos haciendo se hacen solo cuando se necesiten, eh, no, tienen, no están agotados con un año, sino que es permanente y para tres cosas bien específicas. Primero, vivienda, que es absolutamente reactivador. Eh, ustedes saben que hoy día está, eh, no digo paralizado, pero con serios problemas el mundo de la construcción, producto de los costos de los materiales de construcción, producto de la falta de proyectos, producto de la no... Eh, respuesta del de, eh, Estado a más de 500.000 familias que no tienen respuesta. Entonces, primero, la vivienda. La primera vivienda que es un, una aspiración más que legítima y sobre todo necesaria de las familias de nuestro país. Segundo, gasto en enfermedad no cubiertos por la ley Ricardo Soto. Eh, y eh, ello significa que podríamos ampliarnos la ley de cáncer, si es u otras vías indicaciones. Podríamos incorporarlas porque no estaban en nuestra presentación. Uh -huh. Y finalmente las pensiones de alimentos, que es un tema que no les voy a relatar, ustedes lo conocen, nosotros lo visibilizamos con nuestra indicación que permitió que se pudieran, eh, que se pudieran eh, retener fondos a quienes iban a retirar de su 10% cuando tenían deuda alimenticia. Y, eh, y además una virtud, una virtud adicional, que lo vamos a poner, no lo alcanzamos a poner ayer, se nos pasó, eh, pero lo vamos a poner de indicación que cuando se ocupe este ahorro previsional para vivienda, si uh -huh. la venden, tienen que restituir eh, el fondo que se retiró de pensiones, lo que a lo hace virtuoso y recoge iniciativas como las que tienen en Australia, por ejemplo. Me uh -huh. parece para allá apuntaba la, una, una pregunta, porque es fácil también normalizar, eh, uno puede seguirle la pista, en qué momento empezamos a normalizar, de hecho, qué podíamos hacer uso de, de un fondo que sí nos pertenece, pero efectivamente es para una eh, necesidad futura, nuestra, nuestras pensiones. Entonces, el, eh, claro, efectivamente las circunstancias extraordinarias de la pandemia que todavía subsisten en amplios sectores, vastos sectores de la ciudadanía. Sí, efectivamente, ya. Ahora el proyecto, comillas, agotado, que igual eh, contempla seis hipótesis, el, el que presentó el gobierno. Y ahora otro proyecto que yo quiero destacar la nobleza senadora, pero, que, to, pero, pero sigue en esa línea. Para vivienda, para salud... Entonces uno se pregunta... Sí, solo decirte, Álvaro, solo ¿cómo? solo decirte, Álvaro, que... Igual siguen siendo nuestros fondos de pensiones, eso es lo que quiero decir. Sí. Entonces, se sigue sacando plata tienes, de la jubilación. Claro, tienes toda la razón, claro, es... Álvaro, pero incluso cuando tú, creo que aún eras diputado, sí. y se discutía ¿cómo? el tema de pensiones en, en nuestro país, se establecieron estas posibilidades, la discusión, ¿no? que se materializaron, uh -huh. que eh, pudiéramos dar respuesta a la vivienda, porque la verdad es que ¿de qué nos sirve tener una pensión escuálida si además Exacto. no tenemos dónde vivir? ya. Sí. Y esto eh, no es ocupar todos los fondos, sino que solo una parte. Segundo, eh, ¿de qué nos sirve tener pensión si nos vamos a morir? Si no tenemos cómo enfrentar eh, las enfermedades catastróficas. Si no las enfrentamos, no podemos trabajar. Si no trabajamos, no generamos ahorro de pensiones. Y tercero, el tema de pensión de alimentos, porque ahí hay un tema cubierto mayor que el tema de los niños. Nosotros lo planteamos en el gobierno anterior, no nos fue bien. Eh, hay países que tienen un fondo. Ese fondo permite el pago de las pensiones de alimentos cuando no se materializan por parte del deudor y el Estado persigue al deudor. Eso Ajá. no lo logramos en el gobierno de Sebastián Piñera, lo volvemos a poner aquí porque sigue siendo un tema. La deuda que hay en pensiones de alimentos es millonaria y los afectados. La verdad sí. es que son muchos. Vale decir, el proyecto que, que busca este proyecto, a diferencia del, eh, del retiro del 10% puro y duro o del propio proyecto del ejecutivo, aquí lo que queremos es aumentar el patrimonio de las personas, no de los acreedores. Y esa es la gran diferencia con el del ejecutivo. La cantidad de mensajes se imaginarán los que están llegando, senadora. Lo sé. Puf, eh, eh, todos tienen en común una tremenda necesidad. Todos. Lo sé, sí. lo sé. Ah, Le voy a mencionar uno de, que tiene que ver con las rentas vitalicias, ya que estamos en esto. Dice, pucha, no ¿qué pasa con quienes estamos en rentas vitalicias? ¿Qué tipo de esperanza podemos cobijar? Dice. Bueno, eh, Álvaro, te acordarás tú también y ustedes, ambos, los dos que han seguido esta, sí. esta, este tema desde hace mucho tiempo. Que yo vengo dando una lucha por el tema de las tablas de mortalidad, el tema de la tasa de interés técnico, el retiro programado, eh, que va eh, directo a la vena de esa discusión, porque al final eh, el sistema y el regulador ha eh, orientado, eh, no, no explícitamente, pero sí implícitamente al ahorrante, a irse a una renta vitalicia que al final eh, no era el mejor negocio eh, no estoy pensándolo en el retiro del 10% necesariamente ¿eh? sí, sí. sino que desde el punto de vista de sus ahorros y su pensión futura y eh, se transforma en un buen negocio para otros y no para el que ahorra entonces eh, creo que llegó la hora eh, y pensando en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boris, llegó la hora de que discutamos en serio el sistema de pensiones en nuestro país qué es lo que queremos tener qué es lo que le vamos a ofrecer a las personas una persona que trabaja toda la vida un profesor, una profesora eh, que no tiene laguna, que no tiene, un, claro, un sueldo millonario, pero tiene un sueldo eh, que le ha permitido sacar adelante a su familia termina con una pensión que es indigna. Eso no puede ser. Y ahí que no me vengan a decir que hay lagunas, que hay... No, cotizó siempre. Muchas veces cotizó por el máximo y termina con una pensión que la verdad es absolutamente indigna. Bueno, ¿cuántos años venimos conversando eso de lo urgente ah, que se hace y, y seguimos en el mismo pie hasta ahora? Senadora, entonces, leo en sus palabras que a usted no le gusta o eh, no es suficiente el eh, proyecto que presentó el Ejecutivo ayer. A mí, primero, no me gusta que eh, estemos eh, obligando a la ciudadanía a enfrentar la crisis con sus ahorros. Me parece injusto. Segundo, no me gusta que el proyecto del Ejecutivo, primero, no se haya conversado antes de enviar al Parlamento, y segundo... Eh, lo que hace es pagar deuda, vale decir, va a los acreedores y no al patrimonio de las familias. Eh, eso no me gusta, no me gusta porque estamos empobreciendo a las familias en nuestro país y no estamos dándoles una solución. Van a pagar deuda, ok, y después, ¿en qué viven? Con más deuda. O sea, ¿usted no lo va a apoyar? No, vamos a esperar que pase en la Cámara de Diputados. Yo entiendo que ayer eh, tenemos, además, se produjo un absurdo en la Comisión de Constitución se discutió el del 10% y se rechazó, entiendo. Sí, sí, sí. Y en la Comisión de Trabajo se discutió el del gobierno y se aprobó. Uh -huh. Y ahora en la sala van a tener que enfrentarse a esas dos, esos dos informes. Uno que es negativo y otro que es positivo. Y van a tener que decidir en la sala de los diputados y diputadas por, cuál, eh, por qué lado se van. Al final puede ocurrir la ironía de la vida, ¿no? Que terminen los dos aprobados. Uh -huh. eh, senadora, con, con el proyecto... O sea, que... un quinto y un sexto retiro. Sí. Eh, bueno, veremos lo, lo que va sucediendo eh, con, con el proyecto que presentaron ustedes que también tiene que ver que es eh, retiros que se puedan realizar de forma permanente, usted dice solamente cuando se necesite, siempre se va a necesitar una vivienda, ah, que es porque... uno de los puntos que nos comentaba sí. el, las enfermedades que no estén cubiertas por la ley Ricardo Soto y también por el tema de pensión de alimentos, pero como este o los otros proyectos que hemos estado escuchando que se están presentando bastante en las últimas horas, nos preguntan también los auditores y uno se hace la pregunta, ¿cómo resuelve esto el problema de la gente que hoy día no tiene para llegar a fin de mes. Hoy día, a fin, en, en abril, la gente hay mucha gente que no tiene cómo, cómo alimentarse, cómo pagar alimentos, con una inflación brutal que tenemos en nuestro país. Cómo este tipo de iniciativas ayudan a las personas que necesitan la urgencia ahora. Ayer, eh, eh, me voy a extender un poco, pero leíamos también uno de los mensajes, Álvaro, tú te acordarás de un auditor que decía, ok, tengo deudas, quiero pagarlas, pero también quiero comer a fin de, a fin de mes. Quiero tener plata ahora, necesito plata porque no tengo plata porque todo está muy caro. ¿Cómo estas y otras iniciativas hacen cargo de eso, de la necesidad urgente? Bueno, eh, varias cosas. Primero, ayer los cinco senadores de la democracia cristiana solicitamos a la Fiscalía Nacional Económica que investigara posibles conductas atentatorias contra la libre competencia uh -huh. en el mercado de productos básicos de la canasta familiar. Ha estado muy en la palestra lo que está pasando con el precio del aceite. Ustedes lo tienen que haber eh, reporteado. Sí, claro. Y obviamente nos parece que ahí hay un hecho que tiene que ser investigado. El índice de precios del consumidor... Eh, ...se eh, eleva un 9,4% eh, y el techo proyectado por el Ministerio de Hacienda es del 10% antes de lo esperado. Los precios de los productos básicos como el aceite, la harina, la leche... ...se encumbran incluso por sobre el 30-40% de lo que costaban hace un año. Y un ejemplo es el elevado costo de los aceites vegetales que aumentaron un 66% su valor... ...en relación a las que tenía el año 2020. Y ello no se condiza con los precios del resto de la región... Eh, de, de América Latina, Argentina, Brasil, en donde no han aumentado de manera tan explosiva como se ha ocurrido en Chile. En materia energética, combustibles básicos para la economía familiar como la parafina han aumentado hasta un 72%, lo que obviamente para eh, calefaccionar los hogares es eh, brutal. Y eh, obviamente eh, la reactivación tiene que ser con dignidad, tiene que ser con empleos dignos, tenemos que apuntar a eso, el tema de, lo, se lo planteamos al ministro de Hacienda el lunes de la semana pasada, el tema de la capacitación, para eh, que el mundo del trabajo pueda reactivarse. Miren, este es un tema que es urgente, y no podemos quedarnos eh, tranquilos con que lo va a resolver el retiro del 10%, porque, ok, se aprueba el retiro del 10%, ¿cuánto le va a durar a las familias que tienen ahorro? Ya, a las familias que tienen ahorro es el 10%, y no vamos a hacer nada más, no vamos a hacernos cargo de esta situación, yo veía otro caso que me llegó, y hemos oficiado a la eh, Comisión de Mercado Financiero, a la Fiscalía, donde estarían involucrados eh, in, inmobiliarios, eh, leasing habitacional, empresas de hold, eh, holding, eh, que es vergonzoso. Y vamos a pedir que se investigue, porque están lucrando con eh, la, la necesidad de la gente. Eh, ¿Usted cree perdón, así, que hay especulación de precio en distintos productos hoy día? Mira, no lo creo, yo he pedido que se investigue, eh, nos parecen extrañas las salsas y como hay que hacerse cargo de las palabras, hemos pedido la investigación a la Fiscalía. Muy bien, senadora Jimena Rincón, le queremos agradecer la eh, conversación que ha tenido con, con el preso Bío que tenga un buen día. Gracias, senadora. Pues muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día también.